De haber anticipos, también los anticipos en el momento en que se aplicaron, pero hay la misma situación que en el IVA. Un anticipo, no se supone que un anticipo es no conocer el precio o el bien. Y si tú no conoces el precio y el bien, entonces, ¿qué te facturo? ¿Qué le pongo de concepto? Y no sabrías si el concepto lleva IVA y si lleva IEPS Imagínate, en una farmacia que ya hablamos, que tienen productos de diferentes... Algunos llevan IVA, algunos llevan IEPS y entonces el anticipo que di te tendría... Y eso se va a resolver con el tema de platicar con quien te pagó el anticipo. Sí te lo facturo, pero dime qué es por lo que me pagaste este anticipo que está cubriendo. Está cubriendo alimentos, está cubriendo botanas, está cubriendo eh, medicamentos y tendrían una situación distinta. Entonces, bueno... Va a venir por ahí todo, lo te, los temas de los sujetos, que es el artículo 5, el que trata de describir los sujetos entre los fabricantes, los distribuidores, los obligados a retener, pero en realidad es el 8 el que marcaba mucho el tema de quienes dejaban de ser sujetos eh, en algunas cadenas que no pasan entre la distribución. Vamos a ver en materia... Ah, tengo dos preguntas, dejen rápido contesto estas dos preguntas que tenemos muy bien, muy bien agradecerles y todo a nuestros amigos que estuvieron en Facebook siguiéndonos, vamos a ver en materia de lo que es el RIF es algo que ya no está el RIF ya no existe, ya no hay manera de volverse al RIF, el RIF es solamente alguien que tomó la opción que antes del 31 de enero de 2022 logró presentarle una opción y decirle Voy a seguir siendo régimen de incorporación fiscal. En realidad, la opción era para salirte. Si no, la autoridad, bueno, de todas formas, te iba eh, a sacar y tenía, era para quedarte, porque la autoridad te iba a sacar al reciclo. Y ahorita verías por qué, por qué querían desaparecer un régimen que en realidad nació en 2014 y lo que buscaba ese régimen de incorporación fiscal, vean, desde 2014. 10 años, la promesa que se iba a mantener cuando menos activo ese régimen. Que ibas a estar pagando con estímulos muy interesantes, pero que en materia de IVA y IEPS ibas a tener un estímulo en la operación público en general. Eso es lo que lo vuelve muy atractivo. María Eugenia, la venta de cerveza público en general queda exenta según el artículo 8. Sí es correcto, pero tiene que ser al público en general, pero hay estas situaciones, ¿eh? mira, en materia de cerveza, te lo voy a comentar un poquito cómo viene. En materia de cerveza, viene el importe que sea mayor, lo que tienes que pagar, entre un 26% y una cuota fija. El importe mayor es el que tocaría pagar. Y la cuota fija también se disminuye con un importe cuando hay envase retornable. Y se vuelve exenta, y aquí sí es muy importante, cuando somos una, una tienda eh, de conveniencia, un OXO, un Seven, porque en esos como su venta es el 90% al público en general, entonces tiene todas, todas esas ventajas. Dejen nada más, este, voy a conectar un cable antes de que se me, se me apague la máquina y denme nada más dos minutos. Nuevamente de regreso, pero es que sí necesitaba ese cable porque si no me iba a quedar sin batería y pues bueno, hubiera sido un poquito complicado. Y en cambio ahorita, pues bueno, les voy a decir ese el dato de la cerveza Ok, me, me iré al artículo 8 y quiero comentarles cómo está. Es una cadena que también no la, no la comentamos, pero muy rápido. Bien, vamos a, a ella. Son las exenciones que dicen, no se pagará el impuesto. Y en materia de cerveza, vean la fracción como dice. La cerveza, bebida, refrescante, puros, tabacos, así con la de los bienes que se refiere el inciso F. Todo eso que se efectúe en público en general, salvo que el enajenante, quien venda, sea fabricante. En el fabricante ese no le opera, porque aquí se entendería, por ejemplo, Grupo Modelo está vendiendo una cerveza que aunque vendiera y sacara una tiendita público en general, él es fabricante, él causa Jeps. Él le cobra el IEPS a quien le vende y lo entera. Entonces, la recaudación va a llegarle a la autoridad. Pero para el caso de los oxos se ven que ellos compraron un producto donde ese producto ya pagaron un IEPS, pero al momento de venderlo, vean, está exento cuando el destino es una venta al público en general. Y donde, vamos... Eh, dice no gozarán este beneficio las enajenaciones de estos bienes por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos en enajenaciones a personas que no son público en general entonces ¿cuál es la situación de un oxo ¿a quién le vende más? ¿le vende como mayorista a grandes tiendas? no, le vende a público en general y queda muy bien con la parte de exentar y a ellos ya no cobran el IEPS, vamos, no son causantes, porque en realidad están pagando un precio por la cerveza, que ellos se lo pagan a Grupo Modelo, y Grupo Modelo lo está enterando, entonces Grupo Modelo sacó un producto que valía a lo mejor 100, más el IEPS de 26%, eh, por ciento, va a ser lo que sea mayor entre este y la cuota fija de cerveza, y entonces eh, tiene esas situaciones peculiares, que hay establecimientos que no se vuelven sujetos, no como la bebida alcohólica que alcanza a diferentes distribuidores, aquí la cerveza no. Y también la cerveza tiene la variante del envase retornable y en eso llegan a ser muy creativos, creando, no sé, envases ecológicos y de diferentes, pero la intención es porque el envase retornable permite tener una disminución en la cuota del GIFS. Muy bien. Tengo también otras dos preguntas. El, una disculpa del agua mineral. ¿eh? La había visto arriba y ya no la respondí hace ratito. Evelyn, ¿el agua mineral se considera como saborizada o esta no grabaría? Muy interesante pregunta y vamos a verla cómo quedaría. Hay que verla en la definición. Mira, nos vamos al artículo 3. Nos vamos a la definición de bebidas saborizadas. Mira, Aquí están, bebidas refrescantes. Estas son refrescantes, pero me parece que estas son distintas. Déjame ver si hay por aquí el de... Aquí están, bebidas saborizadas, Se dice, no alcohólicas, elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales, tales como saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no de jugo, pulpa, néctar, frutas, verduras, legumbres, que sus concentrados extractos y otros aditivos alimenticios que pueden estar o no carbonatados. Por tal motivo, mira, sería muy aventurado y todo, pero lo pondría que, eh, habría que ver la fórmula del agua mineral y lo, su contenido, pero si nada más es un agua que está carbonatada y que no le agregaron nada de todos estos adicionales, pues no es bebida saborizada, pero habrá que ver su contenido y por lo cual también en ese tema, también es necesario que al sacar un producto a la venta, ver... Si hay algo que una disposición fiscal te pudiera llevar, pues, a lo mejor a un piso adicional que fuera causante de IEPS. Entonces, de momento yo lo pondría que la, las aguas minerales no serían. Muy bien. Un modelorama graba IEPS. No, porque sería, va dirigida el modelorama... Al público en general. De ahí lo único que me llama la atención, María Eugenia, es que ese modelorama, si lo sacó el grupo modelo, que es el fabricante, con lo cual se pierde la exención. El fabricante lo tiene que causar y lo pagar siempre. Entonces, a menos que hubiera sacado el modelorama con una razón social diferente a quien fabrica, que uno fue la fábrica y el modelorama fue, pues, no sé, la vendedora. Y entonces ya la vendedora, aunque son acciones y propiedad de un grupo, ya no sería causante de IEPS. Ya sería una situación en un contribuyente distinto. Si es el fabricante, sí, ese sí lo causa. Razón social diferente, a lo mejor una persona física. Porque a lo mejor el tema de modelorama puede ser nada más una franquicia era a lo mejor el tema de un nombre comercial para ubicar en dónde había un expendio de cerveza, pero en realidad cuando vemos el nombre y la razón social no son la empresa que fabrica. Muy bien, aquí como una franquicia, sí, sí lo vería y tendría el tema de una exención Y con lo cual, bueno, Grupo Modelo, de todas maneras va a vender un precio de la cerveza. Eh, aquí con estos impuestos indirectos hay que verlos. ¿qué pasaría si un producto fuera grabado o no fuera grabado? Un 8% o un 16%. El IVA lo va a tener. Aquí la discusión es por el 8%. Imagínate un producto que el tema fuera entre grabado y no grabado un 16% de diferencia. Es muchísimo. Tanto que el producto, por ejemplo pues la fábrica va a sacar una lista de precios y vamos, en esos precios, si hubiera alguien que, que lo vendiera con un 16% o no, o con un 8% o no, sería rápidamente identificable. Eh, eso sería algo imposible. Normalmente es un estándar, precios que se manejan bajo precios de lista, que la verdad podría cambiar de precio porque lo compraste en una tienda de conveniencia, un Oxxo, y a lo mejor el Oxxo lo vende más caro que la tiendita, entendible, porque es acercarte los productos o el aire acondicionado o que ibas además de la cerveza por otras cosas. Pero la verdad es de que este tipo de productos no van a tener una gran variación y eso quiere decir que ya el fabricante que tiene que pagar el jeps te vende a un precio y que pudiera ser, a veces se utiliza mucho el tema de, de precio de camión o precio de como un tema de sacar cierto descuento, pero en realidad no es tanto lo que sí sería el tema de grabar y no grabar, causar un impuesto o no hacerlo. Por eso el fabricante se lo va a cobrar a la franquicia y la franquicia lo pagaría ya incluido en el precio y así se lo vendería a sus clientes, ya incrementado con la parte del JEPS. Muy bien, pues bueno, el panorama ahorita es sea analizar que se parece mucho a las reglas del IVA pero la verdad es que sí no, en, es muy diferente en muchas cosas, estoy cerrando para compartir nuevamente tenemos aquí esta lámina que nos quedamos en el RIF sumamente interesante el RIF, nada más que ahí ya, ya, no me quiero meter mucho, quiero meterme más en preguntas oh. lo que venga en el reciclo Muchos de ustedes están como reciclo y van a tener las obligaciones completas. Ya en realidad, el RIF, que era, si era una maravilla, por ejemplo, esta disposición, hoy la vemos y la extrañamos, y dice, no están obligados a presentar la declaración informativa de este ordenamiento en el artículo 112 de la ley de renta y el 111, tanto el cálculo bimestral, como la informativa, y es porque lo sustituían con un procedimiento que venía en la ley de ingresos, artículo 23 que ya fue derogado, y que ese procedimiento, digamos, el que se aferró y tomó la opción de seguir en RIP, seguirá usándolo, no lo calcula como lo vamos a calcular todos los demás, de forma, ellos siguen haciendo pagos bimestrales, y así seguirá su formato y donde ellos vamos, no están obligados a la información de operaciones con proveedores que son su famosa DIOT todo ello no tendrían que cubrirlo y en el 19 que es de obligaciones venía también, deberán calcular en forma bimestral no estarán obligados a presentar esta parte, pues bueno Hubo adaptaciones por la salida del reciclo, pero es el, el artículo transitorio el que le da vida a tomar la opción y continuar en este régimen. Muy bien, pregunta también, Carmen, a lo mejor Modelorama por cerveza no tiene Jeps, pero vende otras cosas con alto... Ah, no, lo tienen. No, seguro, seguro, ¿eh? Sí, en eso vende muchísimas cosas y tiene razón, contadora Carmen, no en esas tiendas de conveniencia... Venden sabritas, venden bimbo, venden marinela, venden refrescos. Bueno, refrescos veíamos que también nada más es el fabricante y también en este ya no, no se pasa. Pero son, son muchísimos los productos que ya estos lugares de, de abarroteras, tienditas, farmacias, no están libres. Sí, sí, tienen mucho producto. Vean, aquí les pongo a manera de un ejercicio y a manera nada más de que vean qué tipo de productos venderían en esos establecimientos. Con este ejercicio es muy breve solo para ver qué producto ¿Lleva IVA o lleva IEPS? Mira, unas papas sabritas llevan IEPS pero no llevan IVA porque se considera alimento, producto destinado a la alimentación Ahí me gustaría hacer el comentario porque también la ley del IVA es una ley que requiere mucho análisis no es una ley tampoco nada sencilla que nada más toma el IVA cobrado menos el acreditable menos el pagado en importación no es así de fácil y tanto que por ejemplo siempre causa la confusión en el tema por ejemplo una lata de chícharos herdes, vende sus latas, causan IVA, y la respuesta sería tasa cero, no es tasa dieciséis. Muchos, eh, he notado, por ejemplo, que que lo quieren llevar a una fracción del artículo 2a que dice, a tasa cero, animales y vegetales que no han sido industrializados. Ah, pero esa es una fracción, y eso es aparte de la fracción dos. La fracción 2 es la que dice productos destinados a la alimentación y medicamentos de patente. No tendríamos que buscarnos en la fracción uno. Me busco en la fracción dos y no importa si el producto es industrializado o no industrializado. La pregunta no va a ser si estas papas están embolsadas, llevan aceite, llevan un proceso de salado. Eso no. Sigue siendo alimento. Lo único de alimentos es que la fracción dos tiene su lista de, de productos que a pesar de ser alimentos, pues no llevan la tasa cero, pero no es la fracción uno. Digamos, sí requiere un análisis y por eso ahí te pongo, en muchas ocasiones a veces, eh, pues estar al pendiente de los productos, estas botanas, por ejemplo tasa cero de IVA, pero con Jefs, sopas instantáneas, una marucha, Jefs, pero tasa cero de, de IVA, y en esas maruchas, a lo mejor si nos preguntamos, oye, ¿qué tiene de alimento? Que los camarones creo que son de plástico, pero son muy ricas, muy ricas, pero alimento, el tema de alimento no es estaría en discusión, todo lo que es ingerible, hasta vemos una tabla nutricional, y tendría un contenido nutricional. El IVA no estaría en discusión y quedaría tasa cero, industrializado, no. El tema nada más es YEPs, y claro que sí, porque dice todo lo que es a base de harinas, sopas, sopas instantáneas, también quedaron, ve, hay una cadena enorme de productos que ahorita me dijeron, muy bien, el modelorama a lo mejor esa no, pero ¿cuántos otros productos eh, la tiendita podría tener que sí? Muy bien. Bebidas con contenido alcohólico, esas con JEPS y con IVA. ¿Cuánto saldría el contenido de la botella y cuánto es realmente las contribuciones? Más del 50% serían contribuciones. Tortillas de harina, ni IVA ni JEPS. Pan de caja, ni IVA ni JEPS. Refrescos, solo IVA. Y en ese tema, eh, Jeps también lo lleva, eh, como bebidas saborizadas también, sí, sí. En ese no le puse, pero sí. Eh, los productos, por ejemplo, limpiadores, vasos, escobas, jaladores, sillas, cuadernos, plumas, no son, esos productos no son causantes de Jeps Esos productos simplemente llevan IVA, pero vean, es muy interesante ahí sobre ver los cuáles son las cadenas que por alimentos o diferentes lo van causando, causan los dos, o la forma de, de que algunos son eh, tasas, cuotas, y entonces ahí volvemos otra vez a que en el caso del RIF era una facilidad, porque 300 mil estaban libres de operación con el público en general, para todos estos que se quedaron como RIF y todavía siguen, es por el IEPS y por el IVA, Imagínate toda lo, la venta de dulces artesanales. Todo eso, trescientos mil libres. Una pregunta, eh, Evelyn, aún no me queda claro, ¿cuál sería el Jef's en bebidas alcohólicas? Bien, bien, bien. Miren, bebidas alcohólicas son tres, que tú las distingues por los grados Gay-Lusac, que tenga hasta catorce, entre 14 a 20 o más de 20. Y entonces, dependiendo del tipo de bebida, me voy a regresar un poquito, nada más para que veas la lámina donde la tomo, todo esto viene en el artículo 2, y entonces las bebidas alcohólicas pagan con estos porcentajes, es muy alto. Y esto nada más es Ieps aparte es el IVA, que es un 16%. Entonces, ¿qué tenemos como bebidas de hasta 14 grados? No sé, a lo mejor un rompope, una sidra. De 14 a 20, pues un vino tinto está intermedio, entre 12, y 14, pero sí podría haber algunas bebidas que estén a lo mejor en ese rango, cremas, licores, pero de más de 20, pues son whiskies, coñacs, tequilas. Y entonces ve, un producto, una botella de mil. Que primero le tengo que sumar el IEPS. Mil quinientos treinta. Y a todo esto, más el IVA, pero el IVA calculado, no de mil. De mil quinientos treinta. Entonces, ¿cuánto te va a salir el valor de una botella que originalmente era de mil? Vamos, te van a salir contribuciones como de ochocientos pesos. Si lo ves en materia de lo que es tabaco, esto es todavía más alto, porque es una tasa del 160, muy alto. Nos pregunta Evelyn, ejemplo, si vendo una botella de 350, 750 mililitros de whisky, ¿deberé agregarle el Jeffs? Revísalo, el contenido de grados Gay-Lussac. Ahí te va a decir en la botella cuántos grados Gay-Lussac tiene, que es el contenido de alcohol en la botella. Es una, es una medida que se utiliza como una manera de tenerlo. Eh, escuché algún micrófono, no sé si se activó y hay alguien a lo mejor ahí que quiera preguntar. Muy bien, de cualquier forma estaré al pendiente. Y bien, vamos a terminar con este caso del RIF. Eh, el que les quiero mostrar nada o sea, más en el RIF, que, híjoles, me da un montón de, de envidia y todo, porque es una mecánica que ya no va a estar. Esta mecánica de haber llevado la operación público en general exenta, pero el IVA y el IEPS se llevaba una multiplicación de un porcentaje de una tabla de acuerdo a la actividad y otra en relación al número de años que has tenido desde que iniciaste como régimen de incorporación fiscal. La suma entre lo que te sale de IVA y IEPS por esta mecánica de público en general. Se suma lo que no es público en general y si te pidieron facturas. Lo sumas para ver la cantidad que vas a pagar de IVA y IEPS en el mes, lo cual puede ser muy bajito. Y vean, más que cuando ya, ya te establecen, esta es la tabla del IVA, es una tabla muy general. Casi todos caen en el 8%, pero podría haber algunos que solamente están grabando con menos. Con menos el 2, el 6. Pero bueno, lo más, solamente estás grabando con el 8%. Es como si ya tuvieras un nivel de acreditamientos del 50%. Y puede ser a lo mejor alguno de los otros. Y en el caso del IEPS, la tabla también me ha gustado mucho porque quiero que veas cómo se manejan con estas. Quiero mostrarte cuál es la tasa de IVA. Y la tasa en el régimen de incorporación fiscal con el, la ventaja de estas tablas. De una tasa del 16, en esta tabla, a lo mucho estarías pagando el 8. Y a lo mejor el, el 6 o el 2. Pero fue muy poquito. Fue menos. Y en el caso del Jeps, esta es la tabla. Y aquí te la pongo con los comparativos con respecto... A la tasa general. Y en esto también quitaba muchos mitos, porque muchos me decían, ah, no, pero a poco yo tengo que pagar Jeffs. Si yo soy bien chiquito, yo soy el RIF. Y le mostraba esta tabla de que el RIF le sacaron esto, y alguien de RIF ve, había alimentos no básicos, las botanas, y dice, para comercializadores. Y había otro, también de alimentos no básicos de botanas, pero ahora para fabricantes. La diferencia es que la tabla del RIF maneja un porcentaje diferente al fabricante que al que comercializa. En cambio, en la tasa general del IEPS no hay distinción. Cualquiera, por el hecho de vender las azucaritas, paga el 8%. Entonces... Está interesante que sí tiene porcentajes mucho menores a los que se tenían bebidas alcohólicas, excepto cerveza, y ve cómo te lo distinguía, para el fabricante y para la comercializadora. Fabricante, y ve los porcentajes, que ya vienen disminuidos, pero el fabricante de, de cerveza, 21%, porque la tasa general es del 26% en cerveza. Si fuera de bebidas alcohólicas, ah, no, pues puede llegar hasta el 53. Entonces, no este estímulo de manejar el impuesto con estos porcentajes que no son ni la mitad, a veces son menos. Bueno, vi los de arriba, estos sí si no, no son ni la mitad, pero este sí es, es una cantidad del 26 al 21. Fabricante de bebida saborizada, 4%. Cerveza fabricante, 10%. Ok. Y tabacos, pues también en esa parte, un RIF vendedor de tabacos tendría que pagar con el 120%. Y le sale barato, porque en el régimen general, el GEPS de tabacos es de 160%.